Hace más de 10 años el Partido Popular dio un vuelco al modelo de gestión de los hospitales públicos de Madrid para abrir la puerta a la privatización de la sanidad y a la especulación de nuestros hospitales. En 2005 el Partido Popular construye cuatro hospitales con gestión 100% privatizada y otros siete hospitales bajo un nuevo modelo de financiación y explotación privada, el bautizado Modelo Hipoteca. ¿En qué consiste este modelo? se adjudica la construcción de los nuevos hospitales a empresas privadas concesionarias con una hipoteca a 30 años. Además, se les concede la prestación de los servicios no sanitarios y la explotación de locales comerciales también a 30 años. Para tener una perspectiva sobre lo que implica este modelo para las arcas públicas, vamos a compararlo con las formas más habituales de financiación de infraestructuras públicas. Esto es el precio real de los hospitales según el propio gobierno. ...si hubiésemos financiado la construcción con un crédito público. En caso de optar por un crédito privado a 10 años con un tipo de interés del 11%. Y esto es lo que nos va a costar a los madrileños con el modelo hipoteca. Actualmente llevamos pagado entre 550 y 680 millones de euros sin incluir los intereses. Es decir, casi hemos cubierto el coste total de la construcción. Y sin embargo, todo esto es lo que nos queda por pagar durante los próximos 20 años. ¿Y quién se ha beneficiado con este modelo? Desde luego que los madrileños no. En 2011, mientras se congelaban los salarios, las pensiones, se recortaba en personal sanitario y se decretaba una situación de excepción para los profesionales y para el resto de los hospitales, estas concesionarias obtenían una rentabilidad de hasta el 40%. En segundo lugar, el Partido Popular, ya que, según la justicia, estas mismas empresas donaban un buen bocado de sus beneficios a las campañas electorales del Partido Popular a través de las tramas Lezo, Púnica, Gürtel. Hemos denunciado los contratos a la Fiscalía para que analice los indicios de corrupción. Madrid se merece una sanidad pública decente, que nos cuide y que invierta en salud.